Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Slipintora Pintora y aquí estamos con Pokémon Ultrasol Nuzlocke Roto nos dice... Ah, Roto ¿Qué pasa? ¿Está bien? Vamos a preguntarle qué pasa Uf, ha sido tan solo una pesadilla Un señor me intentaba desmontar, qué horror Vale Nada, ¿no? Si, a Hawali Alioli, como digo yo Tú me das algo. Eh, estoy haciendo el turismo. <risas> y me da una poción. Vale. Pregunto si, si me vuelvo a preguntar. No. Buena. Bueno. ¿Y por aquí hay gente? Sí, este señor. Oh. Nada. Vamos a, Vamos a bajar a la playa Aquí un objeto, una Pokeball Por cierto, ya ni recuerdo los Pokémon que tenía ¡No! ¡No! La Rotondex no me hace falta Quita A ver, Pokémon, aquí el primero ahora Adriusito uh -huh. Vale, espero que no... No sé si voy a capturar algún Pokémon en este capítulo pero tampoco sabría qué nombre de suscriptor ponerle porque tampoco tengo abiertos los suscriptores ahora mismo Pero bueno, no pasa nada ¿Y esta aquí? ¿Esta es huellita? ¡Pukyumuku! ¡Muku! ¿Ustedes me van a dar algo? ¿Van a pelear conmigo? ¿Están peleando entre ellos? Eh. Nada, no, la, misma, la misma cantinela ¡Quita! ¡Quita! A ver, señora que está tomando el sol, hola, ¿me das algo? Parece un mendigo ¡Que no! ¿Para qué voy a hablar dos veces con la misma tía? Quita ¿Y tú, la de Slowpoke, me das algo? que me hablas de ritmo propio, me podría dar bmt este ritmo propio o algo así, ¿no? Bueno, no veo nada del otro mundo por aquí, así que proseguimos para acá Aquí ¿Será que te va a hablar con este señor? No Aquí Eh, pintora. El sonido de tus pasos es inconfundible De tus pasos ¿A qué ciudad? A y mola un montón Hola Alola Está llena de lugares alucinantes Ah, ahora que caigo Ven, pintora. Voy a enseñarte un sitio que te va a encantar Oye, ¿verdad que aquí te dan algo guay si tienes una Rotondex? Vaya, veo que las noticias vuelan. No se ven todavía muchas Rotondex por ahí. Pero tenemos el, el accesorio ideal para ella. Aquí tienes el Pokevisor. ¡Hala, ¡Wow! qué pasada! ¡Joder, pintora! ¡Cómo mola, un Pokevisor! ¿Y qué es el Pokevisor? <risa> Con el Pokévisor puedes sacar fotos a los Pokémon. Rotom te avisará cuando estés en un lugar donde puedas usar esa función. Vemos que dice el manual de instrucciones. Toca Rotom y o pulsa el botón R. ¡Está tan sencillo, no? La Rotom es lo más guay del mundo. Es como un compañero más de viaje, ¿no? Aparte de tu equipo Pokémon, claro. Aunque bueno, Rotom también es un Pokémon, así que se podría considerar como parte de tu equipo Pokémon. En fin, voy a seguir con lo mío. Hasta luego. El provisor podrá sacarle fotos a todos los Pokémon que quiera. Ay, si es que son tan monos y achuchables. Yo creo que podría pasarme el día entero sacándole fotos sin cansarme. Hombre, yo también. De la lotería no creo que me sirva de mucho, pero bueno. Vamos a probar suerte. Total, con la misma me llevo algo con mi D. Nada. Vale Me habrá información ya quiero oír lo que tengo en mente? Venga, vamos a decirle que sí Pero vamos a pasar de como una como nada, ¿vale? <ríe> Yo no lo estoy leyendo Ni... Y no me das nada Por haberte escuchado que lo que quería era hablar con la gente pues Como los pesados del 1004 Que llaman para contarme la vida de ellos Así que... Vale sí. Entonces ya tengo la Rotondex actualizada Bien El pintor Atilo, ¿cómo ha ido a la Oficina de Turismo? Genial, han mejorado la Rotondex Ahora se pueden sacar fotos de los Pokémon. Ah, Rotom es un Pokémon prodigioso, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ja! <risa> que habrá sido de eso, ¿eh? Por cierto, la pintora. Tengo que llevarte a probar algo riquísimo. Mmm, las malasadas. Tengo la sensación de que Rotom está deseando hacer fotos. Quizá deberías probar esa función. Mientras tanto, yo te de... Haciendo unas compras en la boutique. Venga, te a comprar, anda. Dame para mí. Buenas, ¿qué tal? Veo que llevas algo ahí. Llevas ahí algo bien guapo. fino! <risa> Nada, son bromas. Si quieres usar el Pokévisor, deja que te dé un consejillo. ¿Ves esa grieta en la pared? Pues ahí puedes hacer fotos. Mira, tu rotom se ha vuelto loquísimo. Prueba darle un toque Aquí Vamos a sacar fotos Puedes mover la cámara con el botón deslizante o Y pulsar el botón apropiado para sacar la foto In E inmortalizar un momento determinado Podrás hacer hasta 6 fotos por carrete A ver yo lo voy a utilizar con el joystick. Vamos a ver si consigo que Pikachu haga otra vez la, la monería que hizo antes. Y sacamos la foto con el botón R. Qué buena. Sacamos dos, por si acaso. Nah, y ahí, ahí, lo dejamos. Venga. ¿Quiere la pantalla de selección de fotos? Sí. A ver qué fotos salieron. ¡Estás feísima! Esta. Qué mal se ve, ¿no? <ríe> sí. 808 puntos. Wow <ríe> Si consigues al menos 1500 personas e indiquen que le gustan tus fotos, podrás actualizar el visual a la versión 2.0. Y no te faltas mucho. Ánimo. Ah. Terminamos. Estos es minijuegos. Que a mí me mola. A mí me gusta porque me encanta sacar fotos a los Pokémon. Pero no es algo que vaya a meter en el nulo Procura sacar al, al, a los Pokémon de frente y bien de cerca para conseguir una puntuación alta. Ahora, pues no olvides darle el uso al Pokévisor, ¿eh? Aprovecha y haz unas fotos muy chulas. Sí, dice Rotón. Y bien, ¿a qué te ha molado esto del Pokévisor? Mucho. Me ha de oír eso. Aprovecha todas las fotos que puedas. Sigamos explorando Hawali. Pero, eh, pero presta atención y no te pierdas nada. Venga. ¡Hola, señor! ¡Mira! Aquí hay algo que brilla. ¿Con todo? ¿Lilia? ¿Qué te pasa a ti? ¡Elimitora! Quería preguntarte una cosa. ¿La ropa que llevas la eliges tú? No me la elegí más mi mamá. <risa> en realidad está sí, esta, me la eligió a ella, ¿eh? Pero vamos a decir sí, claro. Claro, es lo normal. Yo siempre me he puesto la ropa que mi, que mi madre me elegía para mí. Por mí misma no soy capaz de saber si, si, si algo me queda bien o no. Ah, la pintora casi se me olvidaba. Fíjate lo que me han dado en la boutique. No he comprado nada, pero resulta que el cliente de 9999, perdón, 99999, que entraba en la boutique, se llevaba un regalo conmemorativo. Y bueno, yo ya tengo uno igual que este, así que si lo quieres te lo doy. ¡Wow! Unas portalentillas. ¡Uh! Mola. Y así ya tenemos una cosa más en común, ¿verdad, el pintora? Me dan un regalo? Un pañuelo de seda uh -huh. Aumenta la potencia de los movimientos de tipo normal Vale, interesante Vamos a meternos aquí en la boutique Porque quiero personalizar un poco más a Sleepy pintora Que no me gusta mucho cómo va vestido Y siempre me gusta personalizarlo un pelín para que se parezca algo a mí Bueno. Por el momento la gente no es que esté muy de dar nada. Pues lógico, están de compra. Vamos a cambiarme de lentilla. Porque el color de mis ojos son verdes. Si tú dices que eso es verde, yo te lo creo, ¿vale? A ver. Compramos ropa. A ver qué hay que para comprar. Mira, déjalo. No me gusta nada. No me gusta nada. Me gusta más la de la otra Lola. Mira, aquí está la, la no sé qué. Trata de recordar dónde está. Tal vez te sea útil para más adelante. La Tommy Insignia, famosa Tommy Insignia. La peluquería. ¡Uy! Está bien. Pero con el gorro que tengo, como para pelarme, ¿no? A ver, por aquí hay más gente Está cerrado Por el momento Nada Y por aquí hay una persona caminando Uh, Está la directora de la escuela de... ¡Uy! Uh, mira a Liam aquí Está mirando las dos mil insignias Dice, hola, soy yo, el Capitán Liam Perdona tú No eres Capitán de nada, ¿vale? Como ves, acabo de pegar aquí una de estas maravillosas domicinias. ¿Domicinia? Así es. Recoger la domicinia durante el recorrido insular es una forma muy práctica de saber cuánto has avanzado. Se podría decir que son como una pequeña guía para los que afrontan este desafío. Pero tengo que estar bien alerta, por lo visto Cierto grupo de bribones conocido como el Teen School, no tiene nada mejor que hacer que dedicarse a incordiar a los participantes en el recorrido insular y despegar la domicinia. Procuraré estar atento para evitar que hagan de la suya. Me acabo de enterar de que ahora mismo están armando jaleo por aquí, así que será mejor que vaya a investigar. Te dejo, Slipintora. Espero que logres encontrar la domicinia y que aumentes tu colección. O sea, ya las puedo coger, ¿no? ¿Eh? Despegada la domicilia con cuidado y la ha guardado la bolsa. Tienes una domicilia en total. Sí. Vale, vale. Pues bueno. Empieza también la guía de domicilia. Esa. Ahí hay una. Después aquí había otra. Y bueno, vamos ahora con este señor. Que me da una zanabol. Perfecto, me viene muy bien. Así que sí, que sí. A ver, usted qué se cuenta. Nada. ¿Tú qué te cuenta? Nada. ¿Usted qué me dice, señora? ¿Puedes hacerme un favor? <risas> Depende, ¿vale? Pues te cuento. Yo me lo tomo todo con calma, ¿sabes? Pero a veces tengo la sensación de que uh, a este paso no voy a llegar a nada en la vida. Así que he pensado que si tuviera un Pokémon que acostumbre a ir con prisa, a lo mejor se me pegaría algo. Según parece, en la zona de hierba alta de Ciudad Hawali vive un Pokémon llamado Abra. No querrías ir a capturar uno y registrarlo en tu Pokédex Pero ojo, que ahora tiene toda la prisa de, porque, que a mí me falta Y tan pronto como viene, se va Prometeme que me echarás una mano y te haré un regalazo de aupa ¿Qué me dice? Vale Hay que enseñarle a, este, a esta, hay que enseñarle un abra Voy a tomarme algo hoy, El otro día me tomé una limonada, hoy me voy a tomar una leche Mumú. mumu Mumu. Alguien me cuenta hoy. Aquí tiene la leche Mumu, que aproveche. La famosa leche Mumu. Bébetela de un trago y siente el fuerte abrazo de la felicidad. Creo que uno solo llega a entender el verdadero significado de la expresión El tiempo es oro. Cuando llega a una determinada edad. Es verdad, ni siquiera el dinero puede comprar el tiempo. El presente es efímero y fugaz. Y si no lo aprovechas ahora, perderás la oportunidad. Acompaña tu bebida con alguno de estos ex exquisitos dulces. Cada día uno distinto. Hoy tenemos una especialidad de la región de Kalos. El dulce estrella de la ciudad Luminia, Luminalia. Crepe de Luminalia. Ok. Y un pequeño consejo. Oh, las pokeabas. Ya, aquí ya me importa bastante bien poco lo que me digas. ver. Tú me das algo No me das nada No me das nada ¿Y usted? Yo soy ejem, No me acuerdo de quién soy Él quita movimientos Vale, sigue estando en el mismo sitio Vamos a curar a los Pokés Cúrensen Cúrensen Una palabra alemana Cúrensen <risa> Venga Lo suyo sería capturar un Pokémon de ruta porque aquí hay varias rutas O sea, me puedo meter aquí y ya está Incluso puedo ir para allá arriba y ya está O sea, hay, hay ruta Uy, no Vamos a seguir hablando con la gente Esta es muy, muy maja Aunque me gustaría que hubiera algún combate, digo yo Venga, vamos a... Hola nada ¿no? Señora, usted me da algo. Nada, vamos a guardar. Por si acaso se me apaga la, la, la, la capturadora. Y seguimos. A ver. Policía, usted me da algo. Que lean tiene un esmergel. Vale. Domicinia, domicinia. cómo llevo ahí? ¿Cómo llevo ahí? ¿Cómo llevo a la domicinia? Entra aquí Habla con la gente esta me da un revivir Gracias por nada Pero hay que ser agradecido no Hay que darle las gracias Y usted Y esta niña ¿Y este niño Y este científico loco En una esquina Que miedo me da ¿Y usted? Mira, aquí hay otra domicilia. ¿Y tú con el más nemo ahí? Nada. ¿Y tú? ¿Y usted, señora? Pues nada. Que no, que no, que ya con esta hablé. Bueno, puede ser que la domicilia la pueda despegar desde aquí vamos a probar no no sé cómo coger esa dominicinia bueno. vamos a, otra vez a guardar porque soy así y me voy a despistar y no voy a entrar más nunca a esa casa ah mira, se puede ver por ahí Órale, pintora aquí es donde venden cosas esas cosas tan ricas, ¿sabes? Una malazada para tu Pokémon se pondrá como una castañuela. Un Pokémon alegre combate con más alegría. Es que claro, con los monos que son los Pokémon. ¿Cómo no, ¿Cómo no consentirlo con alguna malasada? Eh, pringado. Ni, ni hola ni alola. Los del Tinder School somos así de chulos. en el Teen School. Os proponemos un trato bien guapo Nosotros nos agenciamos vuestras insignias del recorrido insular Y vosotros os quedáis con un palmo de narices Así que sois este cool. eh. Lo único que hacéis es dedicaros a quitarles los Pokémon a los demás Robar mi insignia e incordiar a todos los que están haciendo el recorrido insular Chitón Aquí los que van los, los, a los Mendas el recorrido ese nos repatea y a la peña, que, le a, que lo hace, la odiamos que no vea. Venga, vamos a darle ceritas de la buena. Querida pintora, estos tipos del Teen School son unos abusones. Que no dejan en paz a nadie. Se merece un buen escarmiento. Venga, combate doble. Venga. Hombre, los cargo yo a los Vas a flipar en colores. Usando los Pokémon, soy una fiera, chavalote. Lo que tú me digas. Teen School... Uno solo Un Pokémon solo Saca su bata Pues Adriusito Va a venir de Perla Adriusito Hazle ahí un Impact Trueno No te vayas ahora A pegar tú solo Adriusito Eso es Muy bien, Adriusito Tú sí que sabes qué me estás con me estás container, tío ¿Y ya has acabado conmigo? qué me estás container Dios, que me estás container La leche En vez de ganar por, por, por tento He perdió por tonto. <risa> Vamos, tronco. Si alguien nos pregunta qué ha pasado, nos haremos los longi. Total, ¿quién quiere esas insignias tan cutres? No son menos útiles que un cen... no son menos útiles que un, cen... que un cenicero de moto. Venga, pringao. Esto del que tiene el escudo está en la mano de ocioso. Se piensa que van a completar su propio recorrido en su lar, estorbando a la gente que lo hace, que lo está haciendo. Okay. Acabo de pasarme por el aeropuerto para gri gritar a pleno pulmón te ganaré ya yo aunque deja el máximo entiendo me he quedado a gusto <risa> ahora voy a dar una vuelta a ver si encuentro mis cines por ahí hasta luego <risa> verte combatir contra Team Skull ha sido todo un espectáculo tu Pokémon y tú os habéis desenvuelto de maravilla. Como agradecimiento por echar a esos camberros, deja que cura tus Pokémon. Uy, yo. Me llamaste mucho la atención a la escuela de entrenadores. Kukui tiene un buen ojo para los entrenadores Pokémon. La verdad, conseguiste pensar a la directora de la escuela sin despeinarte. No, bueno, sin despeinarme, ¿no? Una impecable demostración de coordinación con tus Pokémon. ¿Me permite que compruebe por mí mismo si estás preparado o no para afrontar mi prueba? Dios, que quieres pelear conmigo ya? Vamos, vamos a intentarlo. Pues presta mucha atención al magnífico equipo Pokémon del Capitán Lian. Pero no tengo que hacer la prueba para, para pelear con contra ti, tío. No me acuerdo cómo era esto. El Capitán Lian te desafía. Venga, Liam Saca yungos ¡Chungo! ¡Que eres un chungo! Adriusito Vamos a usar Impa Trueno Usó persecución Capullo Usando Trueno está usando persecución hasta que me hasta que lo cambie y cuando lo cambie me, ¡No! me lo va a matar a ver Jungo. vamos a cambiar vamos a meter a fionitrix Bueno, vamos a hacer un mordisco, es más rápido él, vamos a hacer un bofetón lodo, ahí está la valla Precisión ahí que falle siempre, por favor. Por favor, malicioso mm. no es listo ni nada. Me baja la defensa. Yo te bajo la precisión, así de claro. Mm, mordisco y ya está. Placaje, fallalo, fallalo, fallalo. Bueno, tampoco me lo mató, así que estoy bien. Estoy bien. Muy bien, Fionitris y, y, y Adriusito. Bomba y man. Olvida. Oh, A ver, bomba y man. Tipo acero. Quita 60 físico. 40 físico. Onda no me va a servir para mucho, así que voy a quitar supersónico. Sacas Mirgold. Vamos a meter a Anto. Como sé que es Mirger lo que va a hacer es copiar Mi eh, Ataque Voy a meter a Voy a meter paga extra ¿Usa pistola de agua? ¿Qué ¿Me cuentas! ¿Me cuentas! ¡Pistola de agua! ¿Asunto de? ¡Wow! Pues ya... Pues no, no lo puedo meter Venga, Adriusito. Vamos a usar una poción con Adriusito. Creo que puede ser la primera muerte de Nuzlocke esta vez, ¿eh? Luchamos... Espérate, Bomba imán hace algo... No se puede esquivar... Vamos a usar Bomba imán. Dios, apenas le quita nada, tío onda trueno vamos a usar otra poción me dan 9 él no lo puede ir un poquito a la porra, eh se paraliza. Ya está sacando a un poco de quicio, ¿eh? Impact trueno. Un golpe crítico, menos mal. Como aguanta otro, yo creo que vamos a usar una, un... Otro Impact trueno. Dios, se queda a uno de... ¡Menos mal! ¡Menos mal! Mira Voy a arriesgarme Voy a meter a Romel Porque aunque es súper efic eficaz No lo está lanzando un Pokémon de tipo agua Así que puede contrarrestarlo Y está al tope de vida Así que no creo que se lo cargue Bien, bien Y toca y soy más rápido, así que vamos a ir a por todas, vamos a ir al engüetazo, no, porque perdería el turno, voy a ir a arañazo Y fuera Esmirgol ¡Bien! <ríe> ¡Uf! Me he gastado dos pociones Voy a cuidar un poco a los Pokémon, que la verdad que se lo merecen, han hecho un buen trabajo tanto el 12, quiere aprender a Ullido? A ver, ¿qué es aullido? Sube el ánimo y aumenta el ataque. Déjalo. Mm, conserva movimientos antiguos. Muy bien. Te has alzado con la victoria. Bueno, ya he cuidado a los Pokémon. A ver qué me dice Liam. Eres un entrenador, o debería decir, sois un equipo muy interesante. Espero verte sin falta en la cueva Sotobosque para afrontar mi prueba. Tendrás que tomar la ruta 2 para llegar. Si no conoces el camino, consulta tu Rotondex. alola pues! ¡Hasta pronto! Chao. Pues nada, vamos a irlo dejando por aquí, pero a ver qué me decía... Rotom. ¡Pim, pam, pum! ¡Fuera! Vale, me da la enhorabuena por vencer a Liam. Así que sí, vamos a dejarlo todo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.